Muchas gracias, buenas noches, un gusto compartir con todos ustedes en esta noche. Les deseo que se encuentren muy bien, así como sus seres queridos. Y bueno, pues ya están en el decimonoveno módulo de su diplomado en fiscal. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un mal necesario, la liquidación de las sociedades. Y sin más preámbulos, entremos en materia, los invito a que cuando deseen hacer alguna pregunta, con todo gusto la pueden plasmar a través del chat o bien, si gustan hacer la pregunta en voz, también pueden hacer uso de la voz. En algún momento, cuando vayan llegando las preguntas, les estaré dando respuesta, a menos de que sean preguntas que posteriormente vayamos a responder. Bien, pues, ¿cuál es nuestro objetivo de la sesión de hoy? Vamos a revisar todas las operaciones que tienen que hacerse cuando las sociedades han incurrido en una causal de disolución. Hay causales forzosas de disolución o bien, por, conven por así convenir los intereses de la sociedad, los socios o accionistas pueden tomar la decisión de disolver y posteriormente liquidar la sociedad. Vamos también a revisar qué efectos tributarios tiene la liquidación de una sociedad, los casos de la liquidación ficta, del cambio de residencia nacional, del cambio de residencia extranjera, y conoceremos todo el procedimiento que se debe hacer para llevar a cabo una liquidación completa, pero también veremos que existe actualmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles una opción para llevar a cabo una liquidación, entre comillas, simplificada. Y digo entre comillas porque mmm, aparentemente en texto es muy sencillo llevar este tipo de liquidación, pero en la práctica no es tan sencillo como aparenta. ¿Por qué es necesario liquidar una sociedad? Hablando en términos fiscales, ¿por qué necesitamos liquidar una sociedad? Una persona moral se constituye... Y no puede dejar de existir de la noche a la mañana, no puede desaparecer porque durante su vida tejió vínculos con terceros que no pueden cortarse de tajo. Esos vínculos no pueden desaparecer con una suspensión de obligaciones fiscales. Inclusive fiscalmente no está permitido en todos los casos la suspensión de las sociedades vamos a revisar en qué casos y con qué condiciones sí se puede hacer suspensión de sociedades. Sin embargo, si la persona moral desea llegar a su fin, desea dejar de existir, es necesario llevar el proceso de liquidación para que se extinga definitivamente. Fiscalmente hablando, desde 2009, en año en el que hubo una modificación en el reglamento del Código Fiscal de la Federación se eliminó la posibilidad de que la persona moral pudiera presentar un aviso de suspensión de obligaciones. El actual Código Fiscal de la Federación también contempla que la suspensión de obligaciones, solamente la suspensión de actividades solamente es para personas físicas, no así para personas morales. Entonces, Fiscalmente hablando, no está permitido suspender actividades de un día para otro como lo pueden hacer una persona física. Una persona física puede presentar un aviso de suspensión de actividades y no va a haber problema fiscal. Deja de tener obligaciones fiscales. En cambio, una persona moral sí puede presentar aviso de suspensión, pero cumpliendo bastantes requisitos que vamos a ver en un momento. Eh, una pregunta de Nacho Ríos. La disolución también aplica cuando cumplió el tiempo establecido en el acta constitutiva. Así es. Una de las causales de disolución es llegar al término de vida establecido en la propia acta constitutiva. Claro está que los socios en un acta, en una asamblea extraordinaria podrían incrementar el periodo de vida de la sociedad, pero si no lo hacen, ya es causal de disolución haber llegado al término de la vida que se estableció en el acta constitutivo. Bien, ¿por qué entonces en el reglamento del Código Fiscal de la Federación no está permitido que una persona moral presente aviso de suspensión de actividades? Bueno, ustedes saben ahorita la cacería de brujas que trae el SAT con las personas morales que presentan aviso de liquidación considerando que son empresas que facturan operaciones simuladas. Esto pues está muy de moda ahorita, pero en 2009 no era tanto este problema, bueno, yo creo que sí existía el problema, pero no era por ese sentido de las empresas que facturan operaciones simuladas y que se liquidan cada dos o tres años para evitar eh, que les estalle la bomba. Era porque la autoridad fiscal se dio cuenta de que había un gran número de personas morales que presentaban aviso de suspensión de actividades y nunca reanudaban las actividades. Simplemente se suspendían fiscalmente, desaparecían, se esfumaban, inclusive en muchos casos desaparecían, todavía tenían activos. ¿Y qué pasa con esos activos? Bueno, pues se, quedan, se quedaron en el aire. Entonces, se elimina la posibilidad de que las personas morales presenten aviso de suspensión de actividades. El artículo 30 del reglamento, es el reglamento, no es la ley, no es el código, es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, señala que para los efectos del artículo anterior, habla, hace referencia al artículo 29, presentación de a las actualizaciones al RFC, se estará lo siguiente. Los avisos de suspensión y reanudación de actividades se presentarán en los siguientes supuestos. Inciso A, aviso de suspensión, cuando el contribuyente, persona física, y al hacer aquí la aclaración de persona física, excluye a la persona moral. Por lo tanto, desde 2009, la persona moral no puede presentar un aviso de suspensión cuando interrumpa las actividades económicas. posteriormente entró la PRODECON y se permitió presentar un aviso de suspensión, pero como lo vamos a platicar, con algunas características que se tienen que cumplir. Esta modificación del artículo 30 del reglamento ocurrió en el año 2009. En 2014, cinco años después, la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicó una recomendación sistemática con la que lograron que el 16 de octubre de 2014, la autoridad fiscal subiera a miscelánea la posibilidad de que las personas morales presentaran un aviso de suspensión de actividades Pero este aviso de suspensión de actividades es con algunas restricciones. Desde 2014 se ha estado publicando cada año en miscelánea. En 2021 no es la excepción, se encuentra actualmente en la regla 2.5.2. Entonces, ¿la persona moral puede presentar aviso de suspensión de actividades? Sí. Con algunas restricciones. Estas restricciones la marca, las marca la propia regla 2.5.2. primer lugar, solamente se puede ejercer una sola vez en la vida de la persona moral. No puedo presentar un aviso de suspensión, reactivarme y dentro de un año, dos, tres, cinco, volverme a suspender. Es una sola vez en toda la vida de la persona moral. Siguiente condición. La persona moral debe interrumpir todas las actividades económicas que daban lugar a presentación de declaraciones periódicas, ya sea por sí mismos o por cuenta de terceros. Es decir, ya no puedo recibir ni una sola, ni un solo ingreso y tampoco puedo tener ni un solo trabajador. Nada de que, bueno, pero se va a quedar el velador para que cuide el local comercial o se va a quedar el velador para que cuide la planta. No, ¿por qué? Porque recordemos que el velador pues tiene un ingreso por sueldo y nosotros, como su patrón, estamos obligados a retenerle el impuesto de ese sueldo y enterarlo. Y una de las condiciones es para presentar un aviso de, de suspensión es que se interrumpan todas las actividades económicas, incluyendo la obligación de retener el impuesto por sueldo. Y la, la siguiente condición es que se tenga un estatus sano ante la autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el domicilio fiscal, en caso, de que el, en caso de que la autoridad lo haya buscado, el domicilio fiscal sea distinto a no localizado. No necesariamente nos tienen que ir a revisar el domicilio fiscal. Lo que busca aquí es que si en algún momento se fue a buscar, haya estado como localizado. Que no tenga el estatus de no localizado. Si en algún momento nos fueron a buscar, no nos encontraron, es muy sencillo. Simplemente solicitamos una verificación del domicilio fiscal y con esa verificación del domicilio fiscal nos aseguramos de que nos tengan ya como localizados. ¿En dónde se presenta esto? En mi portal se hace una solicitud de servicios en donde se solicita la verificación del domicilio. Hay que esperar la visita del notificado. La siguiente, para tener un estatus sano, además de estar con un domicilio distinto a no localizado, es estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Cómo comprobamos que estamos al corriente? Con la opinión de cumplimiento. Que la opinión de cumplimiento sea positiva. Si nosotros tenemos una opinión positiva, quiere decir que hemos cumplido con las obligaciones con, el, con el presentar las obligaciones. ¿Qué pasa si de repente tengo una opinión negativa por no haber presentado la DIOT o porque se nos olvidó presentar una, una declaración, aunque sea en ceros de ISR por retención de sueldos, etcétera? Bueno, hay que solventar las razones. Si se nos olvidó presentar la DIOT, hay que presentarla. Si se nos olvidó presentar una declaración, inform eh, una declaración de sueldos, hay que presentarla. Esperamos, eh, se supone que en 72 horas queda corregido, pero si no queda corregido en 72 horas, podemos presentar una solicitud de aclaración otra vez en mi portal, en donde presentemos eh, la opinión de cumplimiento negativa y el comprobante de que se presentó ya esa declaración por la cual aparece como negativo nuestra opinión de cumplimiento. Otra condición del estatus sano, que no estemos en la lista negra, que no estemos en la lista de 69B. Por créditos fiscales firmes, créditos fiscales no pagados, créditos fiscales no garantizados, por condenas, condenas condenatorias por delito fiscal, créditos cancelados o condenados con adeudos fiscales a partir del primero de enero. Y que no estemos en la lista negra por ser empresas que facturan operaciones simuladas o por ser empresas que deducen operaciones simuladas. Si estamos en lista negra, no vamos a tener un estatus sano. Pregunta, ¿qué pasa si presentamos una declaración en ceros para tener la opinión de cumplimiento en sentido positivo? Hacemos la suspensión y luego presentamos una declaración complementaria. Bueno, yo aquí lo que sugiero es, si necesitamos urgentemente presentar, tener la, la opinión positiva, está bien, presentemos una en ceros. Pero antes de solicitar la suspensión, antes de solicitar la suspensión, presentemos la complementaria, para que ya cuando lo suspendamos no tengamos que hacer ninguna operación. No tendría que haber problema porque no estamos presentando actividad en el periodo que ya estamos suspendidos. O sea, en el periodo que ya estamos suspendidos no tuvimos actividad económica. Nuestra complementaria es de una actividad económica que tuvimos previamente a la suspensión. Sin embargo, yo sugiero que la complementaria se presente antes de la fecha de suspensión. Seguimos con el estatus sano. Que nuestro certificado de sello digital no haya sido revocado porque hayamos omitido, omitido obligaciones que ya nos hayan requerido previamente, o porque no nos hayan localizado, o porque hayamos desaparecido durante el procedimiento administrativo de ejecución, o porque no nos hayan localizado cuando estaban ejerciendo facultades de comprobación, o porque tengamos... CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que les hayamos dado efecto fiscal a esos CFDIs, o porque tengamos infracciones relacionadas con el RFC.